Cuenta la leyenda que desde el siglo IX hasta el XVI aproximadamente los samuráis hicieron una gran labor tanto de cuidado de ancianos como de guerreros, de auténticos asesinos con la espada. Lógicamente te hace pensar. Como a mí, ¿cómo es posible esta transformación desde lo que son personas que cuidan ancianos hasta guerreros sanguinarios, violentos, cuya única fijación y obsesión era matar? A través de los años ha habido poco a poco un procedimiento psicológico y mental poderosísimo de adaptación, de supervivencia, de logros, de liderazgo. Sobre todo, era... Matar o morir. En la mentalidad de nuestros días esto ya no cabe lógicamente, gracias a Dios. Sin embargo, lo que rescato absolutamente esencial es la mentalidad del samurái para conseguir objetivos. Y rescato una de las meditaciones más importantes que realizaron siempre, precisamente para ir tras sus objetivos, para ir tras sus metas casi siempre de guerra. Sin embargo la base de la supervivencia y la base de la adaptación y la base de los logros y las batallas vividas y ganadas se deben lógicamente a muchas disciplinas en el arte de la guerra. Entre ellas la meditación. Y había una meditación concretamente que me llamó mucho la atención por lo simple aparentemente que es y sin embargo por la cantidad de beneficios que tiene date cuenta que con esta meditación aumentarás tu concentración aumentará tu productividad disminuirá tu ansiedad aumentará la gobernabilidad de tus estados de ánimo de tus estados emocionales y por último te ayudará a focalizar tu energía hacia tus objetivos y metas actuales Hola amiga, amigos, soy César Jean y hoy te voy a comentar precisamente te voy a compartir esta meditación la meditación es muy sencilla, como casi todas las cosas que realmente funcionan. Son simples, son sencillas, son fáciles. Lo único que has de tener es disciplina, crearte el hábito. Pues vamos allá. Antes de la batalla, el guerrero Samurai, buscaba siempre un lugar de quietud, tranquilidad y paz. Un lugar íntimo en el que estuviera él con la naturaleza. Podía ser en una habitación particular o podía ser incluso en mitad del bosque, en mitad de la pradera. Muchos de ellos lo hacían así, sobre todo en las cercanías del lugar de combate, donde pensaban que ahí podían transformar, y sentían que podían transformar, las energías de ese evento. Mira. La meditación de este momento la he retocado para hacerla más actual. Sin embargo, la base, la esencia, es esta. Como siempre te digo, elige un lugar, un espacio de intimidad en el cual puedas ser tú con tu esencia. Donde puedas reír, llorar, saltar. En definitiva, un lugar específico en donde puedas sentirte libre para hacer pensar y escribir. O también, vete al campo y asegúrate de que sea una zona en la que estés absolutamente solo. Con la naturaleza, con los sonidos, con los pequeños animales que van por el suelo, los que van volando... En definitiva, siente cada sonido del ambiente, siente cada sonido del lugar, grillos, hormigas, el cimbrear de los árboles y aquítate con los ojos cerrados, sintiendo únicamente todos esos sonidos como entran en tu mente a través de tus oídos. Clasifícalos e incluso pregúntate qué es cada sonido y si no hay ningún sonido, déjate estar. Poco a poco ve relajando tu cuerpo, absolutamente, desde la tensión hasta la relajación. ¿Cómo? Aprieta tus músculos y suéltalos paulatinamente, empezando por tu frente, tu mentón, tu cuello, tus hombros y bajando paulatinamente hacia los pies. Todas aquellas zonas que puedas apretar y soltar son las indicadas para este ejercicio. De tal manera que tengas constancia fehaciente de que estás apretando y soltando. Siente como tu meditación comienza con ese hilo conductor. Seguidamente, comienza a visualizar un ave. El que quieras, puede ser un águila real, puede ser un halcón o puede ser un pájaro pequeño. Es importante que sea un ave, nada más. Qué forma tiene, qué colores tiene. ¿Cómo es grande, pequeño? ¿Qué está haciendo? ¿A dónde va? No pares de hacerte preguntas acerca de lo que estás visualizando, como si tuviera vida propia y te dejaras fluir detrás de él. Este ejercicio puede durar una hora, aunque francamente pienso que con 30 minutos tienes más que suficiente, e incluso al principio con 15 lo importante es que tengas tanto foco, tanto poder de concentración, que te dejes llevar momentáneamente por la historia que estás co-creando en este instante. Con el hábito, con la repetición, conseguirás los beneficios que te he mentado antes que son aumentar tu concentración, aumentar tu productividad, disminuir tu ansiedad, aumentar la gobernabilidad de tus estados emocionales controlándolos y, por supuesto, focalizar la energía hacia tus objetivos. Puesto que los samuráis hacían esta meditación exclusivamente para fortalecerse y dotarse de las fuerzas de la naturaleza de estos animales. Casi siempre elegían aves grandes, aves poderosas. No tienes que estar en un estado específico y concreto, simplemente en un estado neutro. Sin embargo, absolutamente concentrado en este ejercicio. Lo importante es dos partes esenciales. La visualización y darle vida a esa visualización en tu mente. E incluso preguntarte a qué puede oler este ave en concreto. Eso es lo esencial. Para que en ese traslado de tiempo, ese lapsus de tiempo que estás viviendo, sea solo y absolutamente tuyo. Te quedarás sorprendido si eres capaz de hacerlo todos los días, un mínimo de 15 minutos, sin interrupciones. Notarás que poco a poco te dotarás de una meditación excelente para combatir el estrés, la ansiedad e incluso la sensación de vacío. A la par que ser muy productivo en aquella actividad o actividades que te gusten o que necesites poner foco habitualmente. Es sorprendente cuando nuestra mente comienza a viajar y a crear y a imaginar y a meditar la capacidad de concentración y de transformación de la energía hacia lo que necesitas se hace realidad. Pues esto es todo amiga amigo. Espero que con el tiempo, con el repetir, este ejercicio, esta dinámica, se convierta en un hábito que te ayude en tu día a día. Un abrazo y hasta la siguiente.